Como en cualquier otro documento elaborado con Google, una de las grandes ventajas en las presentaciones es que podemos compartirla para hacer que otras personas colaboren en ella. Si creamos una presentación y queremos que, por ejemplo, los alumnos de nuestra clase puedan participar en ella, podríamos hacerlo de forma rápida cambiando el permiso para que cualquier usuario que reciba el enlace pueda editar. Esto es cómodo porque nos permite que compartiendo la dirección de la presentación, cualquiera pueda entrar a editarlo. Pero, sin embargo, tiene una dificultad y es que no podríamos identificar quién está realizando cada uno de los cambios. Por lo tanto, tal vez no sea la opción preferible. restauramos a ciertos usuarios, nos queda como privado por ahora, sino que lo que tendremos que hacer será ir invitando a los alumnos individualmente o, si tenemos bien gestionada nuestra agenda de direcciones, podríamos, por ejemplo, mandar a todos a la vez la invitación.